La inconformidad social acumulada en Colombia no responde a un solo gobierno, cubre el conjunto del establecimiento y responde a su régimen, con medidas económicas totalmente injustas que han llevado a la exclusión de millones. Sin futuro, el estallido social, el alzamiento juvenil popular es apenas necesario. Realidad que no pudo contener el terrorismo de Estado, ni la masacre, ni la violación de todos los derechos humanos. Es un alzamiento, un estallido de los y las que sobran, que proyecta esperanzas de que otra Colombia es posible. Esperanza como la que iluminan los y las zapatistas que ahora buscan compartir con infinidad de organizaciones sociales en toda Europa. Veamos lo que nos comenta sobre esto Raúl Sibeki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Estamos a fines de mayo, un mes de la revuelta en Colombia. Pero está por llegar al Estado español, probablemente a Galicia, el velero de la gira zapatista. Y quería comentar algunos aspectos. La gira zapatista es algo inédito, tanto en la historia del movimiento zapatista como en la historia de otros movimientos sociales. El EZLN en Chiapas, por supuesto, está siendo, como siempre, acosado. Sus bases de apoyo están rodeadas de cuarteles militares y de despliegues de la Guardia Nacional, creada por el actual gobierno, y los acosos son permanentes. Sin embargo, mirando en perspectiva, uno ve que están siendo capaces de sostenerse. O sea, tienen una red de más de mil comunidades, de centenares de miles de personas organizadas, de clínicas de salud, de hospitales de una red de escuelas, de centros de 12 caracoles, tienen una red realmente impresionante. Entonces, por más que en algunos lados intenten acotarlos, no lo van a conseguir, no lo están consiguiendo. Y el gobierno de López Obrador este año comenzó su lento declinar. Ahora en unos días hay elecciones, elecciones parciales, elecciones parlamentarias, y de gobernadores, y no va a tener un excelente desempeño, por lo menos el desempeño que él pensaba. Y los zapatistas, una vez afirmados en su territorio, se plantean, desde hace seis meses ya lo lanzaron, este viaje a Europa. ¿Qué busca este viaje a Europa? ¿Por qué se lanzan en esta aventura que es una locura, un delirio, pero un delirio interesante? Bueno, esto es algo así como la minga, no para ubicarnos en Colombia es, desde un punto de vista, viajar a Europa para tejerse, trenzarse, vincularse a los más de mil colectivos que han firmado la carta de apoyo a la gira en unos 20 países que van desde Portugal hasta Rusia, ¿verdad? Ahí hay más de mil colectivos que están dispuestos a recibirlos y ellos van con esta primera nave, la montaña, hasta Vigo aparentemente, en, en Galicia, Estado español, y luego irán llegando por avión de pequeñas delegaciones para ir transitando por diferentes países de Europa a lo largo de varios meses. Desde el punto de vista de los zapatistas, es una gira que tiene una enorme visibilidad, particularmente entre el mundo de la gente militante, de izquierda, la gente organizada, y en Europa ha generado un enorme entusiasmo, al punto que más de mil colectivos o sea, miles de militantes, hay colectivos de 10 personas, de 8 personas, pero hay colectivos de cientos o de miles de personas que suman una cantidad enorme que se están movilizando desde hace ya varios meses para recibirlos. Movilizar quiere decir hacer fiestas para conseguir recursos, porque la recepción y los viajes tienen un costo, hacer publicidad, coordinarse entre ellos, que es lo más difícil, y una larga serie de encuentros y actividades para promocionar y para hacer posible esta gira. Desde el principio debo decir que se han creado coordinaciones nacionales y regionales en los más diversos países. En España hay una coordinación en Madrid, que son 50 grupos, hay una coordinación en Extremadura, con la que hablé estos días, que se llama Caracol-Extremadura, que son más de 10 grupos, y así en cada región, en el País Vasco hay una gran coordinación, en cada lugar hay decenas de grupos, en todo el Estado español puede haber 300, 400 grupos este, coordinados ¿verdad? regionalmente. Imagínense lo que esto representaría en algún país nuestro, de América Latina, ¿verdad? que hubiera cientos de grupos coordinados y con la expectativa de seguir coordinados una vez que termine la gira. Ese es un primer aspecto, ¿verdad? Qué bueno sería que entre nosotros hubiera más lazos, más coordinación, más vínculos entre la diversidad de movimientos que hay. Ahora, durante la pandemia, me dicen que hay 25 primeras líneas coordinadas, ¿verdad? Lo cual está muy bueno, ¿verdad? Algunas cuantas en Cali, en fin, en cada lugar. Y esa coordinación entre grupos iguales, sin jerarquía, sin dirección, sin comité central es muy importante para el avance, siguiendo lo que es la historia de los movimientos juveniles, de feministas, etc. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con la comunicación. Los zapatistas en esto de comunicación son maravillosos, son realmente impresionantes. No solo por los mails, por la página web enlaceszapatista.org por los videos, por los comunicados. Fíjense que ellos lanzan esta iniciativa y a Europa llegan, Siete personas, cuatro mujeres, dos varones y una trans, Marijose, que es una indígena trans, transexual. Ya está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Ese compañeroa, como dicen ellos, porque ya decir mujer trans ya es un problema. Marijose va a ser la primera que va a pisar Europa. Ellos dicen, esta es la colonización al revés. Y qué maravilla es que sea esta indígena trans que va a pisar por primera vez Europa es un mensaje doble, ¿verdad? Es decir, somos indígenas, somos indígenas zapatistas de Chiapas, pero a su vez hemos recibido las influencias de ustedes, porque el feminismo nace en el mundo indígena. Entonces, la devolución a Europa es decir, bueno, aquí venimos nosotros indígenas, pero ya modificados por esta historia, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay toda una cosa hermosa y profunda para reflexionar, para aprender, para compartir, para trabajar colectivamente, a mí me gustaría que pudieran ver videos, que pudieran ver espacios, aunque sea de forma gráfica, a través de este medio de los zapatistas, y poder comprender que allí hay un mundo distinto. Allí hay un mundo otro. Y voy a meterme en un lío, ¿no? A diferencia de grupos indígenas de América Latina, la rigurosidad con que se construye, sin vínculos con el Estado, sin dineros del Estado, las mujeres impusieron que no se consuma alcohol. Por supuesto, no hay cultivos de coca, no hay nada en el territorio zapatista que pueda ser acusado o pueda ser valorado como algo que no es limpio, ¿verdad? Yo conozco muchos pueblos originarios de América Latina en cuyos espacios hay mucho machismo, hay drogas, hay alcohol, hay dependencia del Estado. Aquí no, aquí esto es limpio. Y esa limpieza, que no es pureza, ¿verdad? es algo que no puede ser acusado de, coloca al movimiento zapatista en un lugar distinto. Y creo que desde ese lugar están viajando a Europa, y yo los invito a seguir, a reflexionar. Esto de que me lo hizo ver hace unos días un compañero italiano, dice, la trans indígena es la primera que pisa, ¿verdad? Esto es, desde el punto de vista cultural, también una revolución. Y yo creo que de esas pequeñas revoluciones está hecha la lucha para transformar el mundo, desde abajo. Otro mundo es posible siempre y cuando nos asumamos como un cuerpo común, pese a diferencias de región, historia, cultura o formas de ser y construir, debemos unirnos desde nuestros diferentes ritmos y perspectivas para enfrentar y superar el régimen capitalista y esta crisis humanitaria que le da ventaja a unos pocos y golpea con fuerza a muchos y muchas. El compartir de experiencias entre todos aquellos movimientos sociales y políticos que vean la necesidad y posibilidad para ello irá dando pistas y permitiendo acuerdos para poner en marcha acciones comunes, tal vez por país, tal vez por región, tal vez por continente, tal vez mucho más allá de cada una de estas referencias territoriales, todo lo cual será definido en medio de los intercambios que ahora y en próximos años se lleven a cabo. Luchas intensas en Colombia, compartires por Europa, que luego también tendrán espacio en otras regiones del mundo, que reviven la esperanza de que las y los de abajo se mueven y recuperan la iniciativa, y ganarán liderazgo, pese al autoritarismo, el militarismo y la política de muerte que ahora impera. Un devenir que demanda no solo disposición de todas y todos para la lucha, sino estar bien informados. No olviden, en Desde Abajo contamos, además de este informativo y de su refuerzo en la dosis, con otras producciones, todas ellas parte de la semilla de un sistema nacional de comunicación alternativo. Entre ellas, el periódico El mensuario Limón diplomático, orientado a la lectura de la realidad internacional, el diario virtual, los podcasts, el canal de televisión con programas sobre ciencia, literatura, comunidad, debate sobre coyuntura y el fondo editorial con publicación de libros enfocados en varias temáticas. Los últimos tres títulos son La mujer que viajó al mundo de los muertos, que retoma una sorprendente leyenda del Vaupés, no mires a Sebastián, una novela construida a partir de una temática de plena vigencia, que se lee pero también se escucha y se palpa. Y por último, reinvención de la pedagogía crítica en tiempos de redes sociales y escenarios digitales, cuyo título lo dice todo.